¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso, en este instante Estamos en Fire Un nuevo mod que es Vs. Un nuevo mod Que... Solo tiene Dos canciones, esto es una broma Solo tiene dos canciones Un momento, un momento, un momento Solo tiene dos canciones o es que... Ah, no, no, tiene tres, que falso. Nos han engañado, nos han estafado, son tres. Eh, mi batalla, la, el último intento y genocida. Vale. Venga, si quiere puesto eso. No, no, no, no lo escuches, Joder parrilla. No, no lo No voy a hacer spoiler. A ver. Three, two, one, Vale, es sencillita Es muy fácil, la verdad Vale, si falle en... Vale, no sean difícil, ¿vale? Y lo he puesto en difícil, que lo sepáis Lo he puesto en difícil Ya empezaba yo que en alguna parte iba a complicarse Vale, ya la primera canción no ha sido tan difícil, ¿eh? Ha sido fácil, sencillito. Vale, ya empieza a hacer mejor la cosa, la verdad. Porque debería empezar ya, porque antes era demasiado fácil pues lo sigue siendo. Y eso que es tan difícil, ¿eh? Me lo esperaba más difícil. Pero no hay que decir eso cuando empiece la canción, sino cuando termine. Porque a lo mejor termine en frente para algo súper rápido y súper complicado. Como eso, porque alguien... A ver Yo creo que todavía Todavía va siendo fácil, eh Vale Bueno, estoy sudando de De, de concentrarme tanto es que canta está... Sí, bueno, es... Mi personaje está... Madre mía, ¿eh? ¿Cómo oh, Vale. vale, lo he conseguido La tercera canción, que es la última Ostras, la canción final, eh Suena bien, eh Suena que va a ser una brutal ¡Ay, que estoy bajando! ¿eh? Ostras, esto se ve complicado, eh Ostras Vale, yo lo he conseguido, eh, zapate, vale Vale, vale Vale, vamos, vamos Vale Hostia, esto está muy chulo, esta canción, eh Pero, ¿cómo puedo ver.? Una explosión, eso es de maldad 100%. Pero la canción está súper chula, eh. Bueno, brutal, que me encanta. Algunos no les gusta, pero a mí me gusta mucho esta canción. Que se, se mueve como esto Y, y me haría mucho ¿eh? Es como que está viendo terremotos Vale Me esperaría algo más complicado ¿eh? Pero tío es que cuando él canta Es como que me baja la barra Sí, y eso no vale, o sea no, Dios tío! ¡Me hacemos a Continuará. No, nah, tío, qué asco. ¿Por qué ahora de, de, de repente me dice... Continuará? Esto es un asco, tío. Pero, ¿pero ¿por qué siempre tiene que salirme eso? Ah, tío, pero sí... ¿Por qué me tienes que salir continuará? Pues nada, subiremos el otro vídeo con la continuación. Y eso... Y eso que será más complicado que esto, aunque lo conseguí a la primera, ¿eh? Y ahora mismo, después de vídeo, intentamos ver la, la última canción para practicar un poco. Y bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros si queréis ver más vídeos de estos. Y adiós.